Okay. Eh, donc, Buenos días o buenas eh, tardes o, o madrugadas, porque, eh, bueno, pues eh, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, eh, sean bienvenidos. Nos encontramos en esta reunión, un taller de formación para familiarizarnos un poquito más con el IOMS que se está consolidando, cada día van avanzando más, en, se va avanzando más en su desarrollo. Es un gran proyecto y contamos mucho con ustedes para que luego nos faciliten también nuestra interfaz para el suministro de los datos. Ah, es una demanda acuciante de la comisión y yo creo que el trabajo... Va avanzando muy bien y hoy pues tendremos ocasión de familiarizarnos más con ello. Tendremos interpretación simultánea en esta reunión que como de costumbre nos la facilita nuestro formidable equipo de intérpretes. Muchas gracias, señor secretario general, a quien les doy las gracias y a quien les saludo. Porque siempre nos permiten facilitar el intercambio de información. Y que son, además, a veces, informaciones muy complejas. Para este taller tenemos presentes a 21 partes contratantes. Ya lo verán ustedes también. Argelia, Brasil, Canadá, República Popular China, Cotiguar, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, la Unión Europea, Gabón, Gambia, Japón, Corea, Libia... Marruecos, Mauritania, México, Senegal, Trinidad-Tobago, Túnez, Reino Unido y Estados Unidos. Y además tenemos a una parte cooperante que es Costa Rica, que tenemos por supuesto el placer de tener aquí con nosotros. Para empezar con cuestiones logísticas, la reunión ha empezado a las 12 de Madrid estaremos dos horas trabajando y después tendremos una pausa a las dos de la tarde de Madrid. Pausa de 30 minutos, una pausa cortita. Y después continuaremos hasta las cuatro y media hora de la tarde hora de Madrid. Y con estas cuatro horas en total creemos que vamos a poder hacer grandes progresos. Bien, Carlos. Muchas gracias. Gracias también a ti y a todos los compañeros, porque tenemos aquí también a toda la secretaría y a todos ustedes, por supuesto. Estamos a su disposición. Y si hay algo que, en lo que les podamos ayudar por parte de la secretaría, por favor, no duden en comunicárnoslo. Pues muchas gracias y les deseo una excelente reunión. Carlos, te doy la palabra. Gracias, Manel. Gracias a todos los participantes. Creo que tenemos ahora 61 participantes en la reunión, dos asistentes también, y uh, uh, uh, le voy a pedir a, a la presidenta de los uh, del grupo de Información y Tecnologías Electrónicas, por favor, si quiere decir algo antes de que empecemos, adelante. Desde, perdón, a Terra Leader House. No sé si me ven. Yo no me veo. Sí, sí, te vemos, te vemos. Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Gracias por que estén aquí y por que hayan podido conectarse. Y espero que cada vez haya más CPCs que adopten el IOMS para comunicar sus informes anuales y cualquier otra información que se pueda informar, de la que se puede informar a través del sistema. Creo que va a ser muy útil para el trabajo del comité de cumplimiento y tengo la gran esperanza de que esta esta este taller de formación y capacitación permita que, que haya ya gente que vaya adoptando el sistema gracias a Carlos, a Manel y a todo el mundo de la Secretaría por haber hecho esto posible. Pues muchas gracias, Terra. Empezamos ya. Uh, entonces voy a compartir pantalla. Esta reunión, en esta reunión, vamos a estar uh, todos los miembros del equipo de IOMS a lo largo del uh, taller. Cada uno nos ocuparemos de una parte. Esta es la primera vez que tendremos un curso de formación y capacitación totalmente virtual y con tantos participantes además. Se acordó la realización de este taller en el grupo de la Comisión sobre Sistemas Virtuales que lidera Terra y por supuesto continuaremos celebrando algún haciendo otros talleres que son una de las mejores maneras para que todo el mundo pueda eh, ver las posibilidades que tiene este sistema, facilitarle la tarea a las CPCs, a la Secretaría y en general a ICAT. Voy a compartir pantalla, pero antes hay que decir que tengo a mi colega Carlos Mayor, que también está eh, muy implicado en este proyecto. Creo que todos los le conocen. También tenemos a Manuel Maestre. ¿Podéis eh, mostraros en vídeo, por favor, encenderos el vídeo? Gracias, Manuel, Carlos, José Sanz. También, y también, todo el mundo, por favor, que se conecte, pongan su vídeo, los eh, que van a realizar partes de la presentación, y bueno, así todo el mundo sabrá quiénes son cada uno de ellos al final del día. Voy a empezar ya yo a compartir pantalla. Empiezo con una presentación. ¿Ve todo el mundo mi pantalla o no? No, no lo vemos todavía. Vamos a ver ahora. Ahora sí, ahora la vemos. Estupendo. Muy bien, pues como digo, ese es el primer taller que tenemos acerca de cómo se trabaja con el IOMS. Voy a hacer una breve introducción. Eh, pero vamos, no le voy a dedicar más de 10 minutos. Y después ya empezaremos directamente con la, lo que es el curso de formación como y lo teníamos previsto para esta primera sesión y también luego la contaré lo que vamos a hacer en la segunda sesión que será en septiembre. Bien, aquí esta es la información que está aquí. Si, si está en el OnCloud y si van a esta carpeta, a ver si yo lo puedo enseñar. Aquí en el OnCloud no solamente tenemos acceso en esta carpeta de training a lo que son las distintas sesiones y secciones del curso, sino que también hay más información. Hay documentos, más información. Esta es la circular que es de los tres idiomas y ese es el programa de trabajo del que vamos a hablar en unos momentos. También tenemos acceso a toda la documentación que se ha debatido y se ha aprobado en relación a este tema eh, a lo largo de las distintas reuniones eh, intersesiones que se, y de los grupos de que ha tenido el grupo de comunicación online o virtual acerca de este tipo de, este, de estos cursos de formación. Y ahora Voy a pasar a quitarme el vídeo porque así irá más rápida mi conexión. Muy bien, pues vamos a la presentación. En la, esto lo encontraremos en la parte de formación, en training. Aquí es donde tenemos todo. Estará, se almacenará absolutamente toda la documentación que necesitemos y la que, lo que vayamos haciendo hoy y algunas otras cosas eh, más. No le vamos a dedicar tampoco demasiado tiempo a esta presentación porque mi intención es simplemente poder trabajar con todos con todo el personal aquí pres que, que se ocupa de este proyecto. Como decíamos, la primera, esta primera sesión se dividirá en dos partes, de 12 a 2, que tendremos una pausa para almorzar de 30 minutos y después reanudaremos a las 14.30. Esta tarde, para otras uh, dos horas, la sesión se va a grabar. La idea es publicar esta sesión después en la página web para que todo el mundo pueda acceder a ello. Esa ha sido la decisión también del Grupo de Trabajo de Prestación de Informes y Comunicación de Informes Online para que todo el mundo pueda tener acceso a esta, a este curso, a la documentación. Básicamente, ¿en qué consiste este sistema integrado de gestión online? Es un sistema de comunicación de datos online virtual que, eh, con la que tiene la finalidad de centralizar y gestionar todos los requisitos de comunicación de datos de ICAT. No es como piensa mucha gente, como creían, eh, de que no es, un, no es un gestor de correo electrónico específico de ICAT. No, no, eh, se va a ocupar de gestionar la propia información. Es decir, que se puede hacer mucho más que ocuparse de correos electrónicos eh, se, también puede interactuar con bases de datos, etcétera. Se estudió y se eligió como eh, la, la mejor tecnología disponible y las mejores arquitecturas existentes. Esto empezamos ya en 2017 y ahora ya estamos listos para empezar a utilizarlo ya a, a partir de agosto del año pasado. Es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto además muy modular que nos permite continuar desarrollando el sistema, integrando nuevas funcionalidades y seguirlo desplegando. O sea, que no solo lo vamos a entregar, sino que vamos a seguirlo vamos a, a des, ayudar a desplegarlo entre nuestra comunidad informática. Y estas siglas son las que eh, especifica cada uno de los eh, tipos de desarrollo. Todo se está haciendo utilizando software de fuente abierta y además se va a desarrollar un clúster de servidores en la infra, como infraestructura. Este es el diagrama que explica en qué consiste el principal módulo del IOMS. Aquí tenemos un diagrama que nos lo explica porque, como decíamos, esto es modular. El primero que se va a conectar Um, interactivamente con todos los demás es lo que llamamos la base o el core, el núcleo del IOMS que contacta e interactúa con todos los demás. Luego tenemos otro módulo que es el de gestión que um, se ocupa de la, la parte del anexo 1, parte 1 y de eh, um, la sección 2 de la, del anexo 2 de ICAT sección 9 del anexo 2 de ICAT, perdón y esta es la información que parte de la información que se gestiona como ven aquí y podemos eh, trabajar también en módulos estadísticos para apoyar también a los usuarios este es un sistema de ayuda también un sistema que cuenta con ayuda dinámica todavía estamos trabajando en cuanto al contenido del propio sistema y tenemos previsto realizar, tener esta posibilidad de ayuda en todos los modelos que tenemos ya desarrollados o los que tenemos en, en camino. Esta es un poquito una visión general de todo lo que vamos a ir abordando a lo largo de este curso de formación. Nos vamos a centrar ahora con, en, en la parte del núcleo, digamos, que tiene muchas funcionalidades y eh, muy importantes. Y luego aquí tienen todos los demás elementos que vamos a abordar a lo largo de, el, del curso. Sesión 1 es la de hoy, la del día de hoy. Introducción, que es lo que hemos hecho ahora. Eh, una panorámica general de las principales funcionalidades. Esto lo vamos a hacer ahora. También vamos a hablar de las, los requisitos, las solicitudes de datos, los requisitos de datos en cuanto a parte 1, anexo 1, parte 2, sección 3. Y nos vamos a centrar en, en esto, fundamentalmente en nuestra formación de hoy, sobre todo en este último elemento de la sección 1. Luego en la sección en la sesión 2 vamos a, a repasar lo que, lo que hayamos aprendido a lo largo del día de hoy y veremos qué dudas han surgido, qué cuestiones se, se pueden mejorar y cómo podemos ayudar nosotros para facilitar todo el proceso para eh, la cumplimentación del informe anual. Y esto es eh, precisamente lo que pretendemos hacer. Luego iremos también especificando nuestras orientaciones, y eh, veremos un poco lo que se nos vaya diciendo y ya especificaremos más cuál va a ser el programa definitivo de esta segunda sesión una vez que nos vayan comentando mientras tanto y en el futuro pues eh, lo decidirá el grupo de trabajo de eh, comunicación eh, y tecnología online eh, en principio sería febrero eh, a, a nivel anual y esto es un poco lo que tenemos previsto en nuestro programa de trabajo en estas sesiones 1 y 2 tenemos aquí más aquí tenemos un, más información detallada simplemente um, abriendo aquí la versión en inglés esto se le ha repartido a todo el mundo esta forma parte de la circular y esto eh, estos son los detalles que tenemos en términos del programa de trabajo de esta sesión hoy del para hoy. Estos son los aquí están los elementos fundamentales de hoy. Y al final, al final tendremos lo último que, que, que al final de hoy decidiremos si para la próxima sesión hay que hay algo que cambiar. Alguna duda, alguna novedad. Algo que haya que cambiar eh, para antes de adoptar los programas de trabajo. Le doy la palabra al grupo por si quieren cambiar algo, consultar algo, añadir. No veo que nadie. Yo no veo si levanta alguien la mano porque estoy compartiendo pantalla. Así que, que a mí si me puedes ayudar y me dices. La introducción es lo que acabamos de hacer. Luego está la, la descripción general, los roles, las principales funcionalidades, solicitudes de datos, requisitos de datos, información relacionada con estadísticas y con la gestión, la funcionalidad de mensajería, módulos de administración que tenemos para ocuparnos de usuarios, organizaciones, solicitudes de datos, regulaciones, auditoría y también eh, lo que vamos, el control de versiones, que es una eh, funcionalidad que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Y algo de tiempo le vamos a dedicar esta tarde a hablar del módulo de informe anual. Vamos a hacer un ejercicio para enseñar cómo se cumplimenta y... Vamos a invitar a todos los participantes de las distintas TPCs, los cargos y los administradores de las distintas TPCs a que, cumpli a que cumplimenten este, este formulario como a título de ejercicio. Y con esto yo creo que ya podemos ir pasando directamente al propio IOMS. Básicamente... Después de hacer esto, voy a darle ya la palabra a Carlos Mayor. Eso es lo que tenemos ahora. Es la versión 1. Se ve aquí, arriba a la izquierda. Dentro de este sistema de integrado de gestión online, que es lo que vamos a presentar y describir para todos los participantes para que puedan aprender cuál, de la mejor manera cómo aprovechar el sistema. Y con esto yo he terminado ya mi presentación, así que abro el turno de intervenciones por si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta antes de empezar. No parece. Bueno, sí, hay alguien que levantado la mano. Cotiguar, Costa del Marfil. Sí, gracias. Uh, hola a todos. Quería saber, no sé, a lo mejor me he perdido algo, pero tenemos los códigos de acceso para poder acceder a la plataforma IOMS porque. Me piden primero eh, la dirección de correo electrónico y después me piden una contraseña y no sé si nos lo han, nos lo han enviado o no. Gracias, a ¿Se ha registrado usted? Porque nosotros pedimos a todo el mundo que se registrara. En, en, donde ponía, en, este, en el IOMS y CAT, mandamos un... Uh, um, les dijimos que se registraron escribiendo un correo a la dirección general arroba porque pa... ha solicitado usted ese registro porque a los que se han, han solicitado el registro se les ha enviado una contraseña lo poníamos aquí ¿eh? en, el, en el documento ah pues me lo he perdido, esto se me ha escapado pues tiene usted, perdón que iba a hablar yo ya directamente en francés pues, miren, tiene que ir usted a la circular eh, y seguir las eh, directrices que le damos ahí. En el anexo 2, al principio le ponen registro en el IOMS y pone la dirección a la que tiene usted que enviar esto. Y luego, de todas maneras, eh, mi colega Carlos Mayor va a hacer un, en su presentación, también les va a explicar cómo se registra uno en el sistema. Así que, Carlos, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Eh... Buenos días, buenas tardes a todos. Me llamo Carlos Mayor y bueno, trabajo en el equipo de IOMS coordinando los trabajos del proyecto. Y bueno, en este tiempo quería precisamente mostrarles a, a los presentes pues, los primeros, las primeras tareas para registrarse y para entrar en el sistema, justo lo que ahora mismo se está comentando en la, en la mesa. Eh, creo que la mayor parte de, de los presentes ya dispone de un usuario y la mayor parte está ya familiarizado con cómo entrar y cómo registrarse en el sistema, pero para aquellos que aún no hayan podido hacerlo y además para aquellos eh, partes contratantes pues que no hayan podido asistir a la reunión y para los que va a quedar grabado el vídeo, creo que puede ser interesante. Así que voy a compartir la, mi pantalla y voy a hacer una una pequeña presentación para tratar este tema. Bien, confío que... ¿Pueden ya ver mi pantalla? Sí. sí creo, creo que sí. Sí, se ve, se ve, Carlos. Ok, gracias. Bien, bueno, vamos brevemente sobre, sobre esta presentación. Como comentaba Carlos anteriormente, para acceder a la a la aplicación tenemos la, la URL de ioms.icat.int eh, utilizando el protocolo seguro HTTPS y se recomienda acceder a la aplicación pues con los navegadores más utilizados, con Google Chrome, con Safari, con Microsoft Edge, con Opera, con Firefox. Otros navegadores también eh, permitirían trabajar con la aplicación. Eh, lo que sí que recomendamos es que se trabaje siempre con las últimas versiones de estos navegadores porque siempre están aplicando parches de seguridad o mejorando las aplicaciones. Entonces vamos a trabajar en el supuesto de que yo aún no tengo un usuario registrado para mi parte contratante. ¿no? Entonces una de las primeras tareas, la primera tarea a hacer pues sería crear, necesito un usuario en el que se, que se me dé de alta en el sistema. ¿no? Y para ello, para hacer este supuesto práctico, voy a simular ser el administrador de la parte contratante de Nicaragua, por ejemplo. Así que lo que debería hacer es enviar un correo electrónico a la dirección de correo de IOMS, que es general.ioMS.icat.int, punto punto e incluir los siguientes elementos. En el asunto del correo, de incluir el texto IOMS, Users, New User Request y dentro del cuerpo del correo incluir el nombre completo de la persona que queremos registrar, la parte contratante sobre la que va a trabajar y el rol solicitado, en este caso un administrador de CPC. Este administrador de CPC a su vez podrá crear otro tipo de, de usuarios que luego los va a explicar Carlos en detalle y lo veremos a lo largo de este taller. Y además puede incluir eh, cuál es el idioma preferido para trabajar con el sistema, inglés, francés o español. Es conveniente que este correo tenga en copia o al delegado o al oficial de cumplimiento eh, puesto como copia para que sepamos que efectivamente está autorizado. Entonces una vez enviado este correo, el equipo de IOMS pues en, a lo largo del día se pondrá en contacto y enviará un correo electrónico desde la misma dirección confirmando el registro del usuario. Y es en este momento cuando el usuario ya una vez registrado tiene que ir a la página principal de IOMS, ingresar su correo electrónico y como aún no dispone de una contraseña, activar el mecanismo de recuperación de contraseña, pulsando en el ¿Olvidaste tu contraseña? Una vez que se pulsa en este enlace, se muestra la siguiente pantalla, en la que tendremos que ingresar de nuevo la cuenta de correo electrónico que ha sido registrada y resolver el CAPTCHA, bien haciendo clic en el No soy un robot, o en algunos casos puede que tengamos que resolver un, un puzzle visual, como ocurre en aplicaciones eh, también similares. Ingresado el correo electrónico y resuelto el CAPTCHA, se le da a enviar. Se activará el botón de enviar y pulsamos enviar. Y es en este momento cuando automáticamente la cuenta de NoReply de arroba IOMS.icat.int le eh, facilitará un enlace que le permitirá crear una nueva contraseña. Eh, la página es similar a esta y tendrá que introducir una nueva contraseña dos veces y utilizando para ello eh, mayúsculas, letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales. Conviene, como en todos los sistemas por internet, hacer la contraseña lo más seguro posible. Hay que indicar que esta cuenta de correo de no replay es desatendida, así que cualquier correo que se envía a esta cuenta de correo no le llega a nadie. No, no va a ser leído por nadie. Y bueno, pues ya tendríamos el usuario creado, el administrador de CPC, en este caso de Nicaragua, para el ejemplo que hemos hecho, con su contraseña. Bueno, pues vamos a verlo en el sistema. Perdón. Bien, accederíamos a la página de IOMS y se nos mostraría una pantalla similar a esta. Yo tendría aquí mi, mi dirección de, de correo y mi contraseña y ya podría acceder. Y esta sería la imagen, uh, la, la vista que tendría de, del, de IOMS. Es una visión, es una página bastante tradicional con el menú a la izquierda. Todos estos elementos de menú van a ser tratados durante el taller, durante el día de hoy. Y este menú se puede extender y contraer. Y el resto de la página pertenece para mostrar la información. Eh... Esto, me voy a centrar en estos elementos que hemos visto que vemos a, en la parte superior derecha de la imagen y podemos comprobar el perfil. En este caso, como decíamos anteriormente, soy el usuario administrador de la parte contratante de Nicaragua y desde aquí puedo editar mi perfil. Puedo cambiar cosas de mi perfil, datos de mi perfil. yo okay, puedo guardar y me daría un mensaje indicando. Esta página, como vemos, tiene una serie de elementos eh, que me indican cuántos niveles se ha ido bajando en el, en el menú de navegación. Para volver a la página principal, simplemente tengo que volver a Inicio. Otros elementos también importantes de, de esta página son que puedo cambiar el idioma, de toda la página de IOMS, con lo cual todos los elementos del menú cambian. Dispongo también de un botón de alertas que está pensado para eh, mostrar inconvenientes eh, o, uh, por ejemplo, que el sistema va a, dejar de ser de, va a suspenderse durante un periodo de tiempo o avisos de esta índole. Luego tenemos otro botón de notificaciones en el que se nos va a indicar, pues, eh, avisos como pudiera ser el que se, se aproxima una fecha límite para enviar el informe anual. Tenemos otro botón para ver la página en, a tamaño completo, en el que podemos ir con escape. Carlos. A... Sí. Ok. Eh, en Egipto. Egipto. Egipto estaba pidiendo la palabra. Creo que lo suyo sería que haya preguntas y respuestas por tema. Concluye el tema y a no ser que sea algo muy específico y puntual, una urgencia... Mejor dejarlo para después. Eh, ¿Egipto quiere intervenir? Sí, gracias. Fatma, ¿me oyen, verdad? No recibí el correo para hacer el cambio. Eh, el de administrador general. Has pedido eh, la contraseña general iomsicat.int. IOMS es ahí a donde hay que enviarlo. Vamos a comprobarlo. Gracias. Eh, para mí y para mi compañero también. Puede ser que haya acabado en el buzón de spam. A veces pasa, ¿eh? ¿Nos, lo, ¿nos puedes eh, dar tu correo electrónico en el chat, por favor? Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a intentar resolver esto cuanto antes. Es decir, ya. Gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Eh, me parece que hay una mano también levantada de Gabón. Gabón, yeah. David y Arguello. David, pues well, well, David, David, adelante. Gabón. Gabón, tienes la palabra. Apenas llega el sonido de Gabón, lamentablemente. Por lo menos a la intérprete. ¿Ahora me oyen, verdad? ¿Sí? Adelante, David. Decía yo que cuando hemos intentado conectarnos esta mañana, hemos tenido problemas para cambiar la contraseña. Eh, a lo mejor ha sido también el mismo problema de Egipto. Creíamos que era la contraseña. Eh, Pero es que IOMS, para crear la contraseña, exige que se cumplan una serie de condiciones, caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, etcétera. A lo mejor es ahí donde estriba el problema. Bueno, vamos a comprobarlo. Carlos, adelante. Sí, eh, vamos a, de hecho, vamos a continuar con la creación de un usuario regular, un officer regular, de, de en este caso del ejemplo que estamos haciendo con Nicaragua. Y a lo mejor ahí podemos, podemos ver en, en profundidad esos detalles y e solventando si, si no ha llegado ese correo, principalmente de la cuenta de No Replay, que a lo mejor es posible, lo, como comenta Carlos, que, que haya ido al buzón de spam. Puede ser, pero si, si, si quieren pues ahora, ahora lo vemos. No sé si hay más manos levantadas, no puedo verlas desde aquí. No, no, Carlos, yo te digo, no hay. Ah, ok, perfecto. Pues si parece bien, pues continuamos y, y vemos precisamente ese detalle de, de la creación de un usuario y ver eh, con la cuenta de no replay a ver cómo, cómo hacerlo. Bien, para continu continuar simplemente esto quería mostrar un, un poco la apariencia básica de, del sistema y es que también existe un botón que puede, se puede cambiar el tema en el color que se quiera. Bueno, estos son detalles más. Eh, y, y tenemos otro botón de, de ayuda y todo este módulo de ayuda será lo explicará luego más tarde en este taller el compañero Asiel Portel. Bien, pues para, precisamente para tratar el tema de, una vez que yo soy un usuario administrador, eh, crear un, un usuario eh, que sea un usuario normal de la CPC, en los pasos que debo seguir son ir a el menú principal, al primer nivel, administración y existe una opción que es eh, usuarios. ¿Vale? Puedo hacer clic en cualquiera de los dos enlaces y aquí veo los usuarios que hay registrados para mi CPC, en concreto en este caso, en este supuesto, para Nicaragua. Eh, existe la, la barrita de arriba para seguir el camino, para saber dónde estamos, en qué profundidad de, del menú nos encontramos y tenemos también una ayuda en la que... Eh, una barra de botones que suele ser bastante común en casi todas las pantallas de IOMS en esta, en esta barra tenemos los botones de salvar inmediatamente eso significa que si yo hago un cambio directamente en mis datos y entro el valor se cambian inmediatamente uno de mostrar filtros y a eliminarlos para poder ir haciendo búsquedas por pues, cada uno de los campos, exportar los datos, ya sea contenido CSV a Excel, a Word o PDF, y luego recargar los datos. Así pues, eh, vamos a crear el, el usuario de prueba, para ello le damos al botón de añadir y simplemente tenemos que rellenar los datos, yo ya los tengo presalvados por, por intentar agilizar un poco la presentación y ir más deprisa, pero consiste en rellenar el nombre completo, la dirección de correo, el teléfono en este caso, la parte contratante, el pabellón de la parte contratante, eh, principalmente este pabellón está orientado y enfocado principalmente para países que tienen varios pabellones como el Reino Unido o la, la Unión Europea. Eh, elegimos el idioma también del usuario y el rol con el que va a participar. En este caso va a ser un regular office. Y guardamos. Entonces, en este punto el usuario ya está registrado en el sistema, pero aún no tiene contraseña, que es la parte que es justo precisamente lo que contaba David y eh, lo que se ha comentado anteriormente. Entonces, vamos a ver cómo, cómo poder recuperarlo o a ver qué problema puede estar habiendo a lo mejor, al, al recuperarlo. Así que me voy a salir con este usuario que es administrador y voy a entrar con este otro nuevo que acabamos de crear. ¿Vale? Entonces, creamos el usuario. En este caso lo tenemos. Esta contraseña es guardada para, la voy a guardar en el navegador, pero no tengo contraseña. Así que activo el modo de recuperación de la contraseña. Se guarda la cuenta de correo sobre la que estoy trabajando e indico que no soy un robot. Para este supuesto he creado, claro, una, una cuenta de correo de Gmail. Una vez resuelto el CAPTCHA, le doy a enviar la información y dice que me ha enviado un correo electrónico. Bueno, parece que sí me lo ha enviado. Y aquí es donde puede estar el problema. A lo mejor eh, este correo eh, ha llegado a la carpeta de spam porque a, a lo mejor considera que puede ser una... Una cuenta que a lo mejor de algún tipo de problema, pero si no, debería llegar tal cual lo está llegando este correo, eh, informándole que, que puede re, eh, reingresar la, la contraseña. Una vez llegado a este punto, pues ya se trata de, de hacer una, una contraseña, pues un poco, un poco segura, ¿no? lo más segura que se pueda, porque para protegerla. Eh, aquí con este medidor va indicando que el, el tipo de seguridad de lo segura que es la, la contraseña. Bueno, una vez ingresada la, la contraseña, ya, lo, ya tenemos creada, creada nuestra contraseña para el usuario. Así que ya podemos hacer login, ya, ya no hay ninguna razón. Ya tenemos las dos cosas. Ya tenemos el, el usuario registrado y la Contraseña creada. De este modo podríamos acceder ya al, al sistema. Como se ve aquí ya he cambiado, antes era el administrador, estaba con mi nombre y ahora está ya el del, el del perfil de este usuario. Y si revisamos el perfil del usuario vemos que efectivamente es un oficial regular de la CPC. Eh, problemas pues puede ser ese que a lo mejor a lo mejor esté llegando a spam o a lo mejor no esté funcionando ahí bien, cualquier problema o cualquier error pues eh, eh, comuníquenoslo eh, para intentar resolverlo lo antes posible hay un justo relacionado con esto y para terminar ya de, de esta pequeña presentación acerca de, de los usuarios, los primeros pasos con el sistema y de, de cómo ingresar eh, existe una herramienta eh, que es enviar feedback que es por ejemplo pues cuando hemos tenido problemas eh, con, con el sistema y ver eh, si primero si alguien los ha tenido antes o ver cómo solucionarlo entonces nada más le damos a enviar el feedback nos indica si queremos ver algún problema similar entonces podemos ver si en, existe en la lista algún problema eh, Parecido al nuestro. Claro, si no hemos conseguido entrar en el sistema, aquí no vamos a llegar, así que tendríamos que hacerlo de un modo tradicional, escribiendo un correo electrónico a la cuenta de correo general arroba, pero si estamos en el sistema o, o eh, hemos detectado un error o, por ejemplo, soy el administrador del CPC y no puedo crear el usuario, podríamos remitirlo al equipo de desarrollo desde, desde este elemento, que se activa aquí, a lo mejor he ido muy prisa, enviar feedback y se ve, se ve el, los problemas que hay ya previamente. Consiste en rellenar este informe de incidencia y, y re, reproducir los pasos, ¿sabes? simplemente indicar y ir, ir indicando dónde se encuentra el problema, si es un error... Eh, si es algo sencillo, dónde está relacionado el problema, indicar los pasos para poderlo reproducir y un régimen detallado de, de este proceso. Eh, y bueno, esto es todo por mi parte. Sé que es mucha información a la vez, pero eh, lo que desearía es que se, eh, principalmente hubiese quedado claro cómo poder crear un usuario, un administrador de de CPC. Y ahora pues dejo abierto el turno de palabra para cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario que, que se quiera hacer por parte del grupo. Eh, pues nada, muchas gracias y, y todas las preguntas pues son bienvenidas. Carlos, ten, uh, tenemos a Costa Rica. Sí, uh, Rafael. Ajá. Gracias eh... Bueno, buenos días. Eh, muchas gracias por la presentación. Eh, la pregunta que tengo es, eh, fundamentalmente, si cada CPC re, eh, registra un único administrador o se registra como oficial de CPC, eh, me queda esa duda, o si puede eventualmente tener dos administradores eh, para, para el sistema eh, tengo esa, esa, esa pequeña duda. O, o si solamente nos registramos o, o se registran nada más como eh, oficiales de CPC y con eso es suficiente para poder, digamos, eh, accesar a la información y poder eventualmente suministrar información. Perfecto, Rafael. Pues eh, sí, se puede crear más de un administrador de CPC. Ya o sea, pueden compartir esas tareas y. Y luego, bueno, ahora Carlos Palma va a hablar acerca precisamente de, de los roles y de las posibilidades que hay dentro de, de IOMS para, para compartir las tareas entre, entre lo, la gente que participa en la, en la CPC. Eh, él lo va a explicar en detalle, pero sí, sí, se puede tener más de un administrador. Ok. Uh... Carlos, después tenemos a uh, Gambia, como tú Please, Gambia. Adelante, Gambia, tiene la palabra. Un poco más de volumen porque le oímos, pero muy lejos. Los intérpretes, por lo menos la intérprete de castellano, no oye nada. Ahora sí. Ahora mejor. Ahora ya… Sí. Para crear un usuario de CPC, si ya se ha creado la figura de administrador, ¿cómo se crea el usuario? ¿Y está limitado el número de usuarios que uno puede crear? Gracias. Carlos. Sí, gracias. Contestas. Bien. Eh, ahora, bueno, voy a salirme, voy a entrar como un usuario administrador, porque el usuario administrador es el, es el único dentro del CPC que puede crear usuarios para, para su CPC. Y eh, para crear un usuario regular, un usuario normal, o para crear un usuario administrador, de las dos maneras se puede hacer, habría que. Dirigirse al menú principal, darle a Administración y Usuarios. Y desde esta ventana, añadir un usuario. Entonces, habría que completar la información de este, de este usuario. Es un, el paso que hemos dado anteriormente con, con el. Eh, el usuario que creamos para el demo y con esto quedaría registrado. Luego tendría que recuperar la contraseña como hemos visto en los pasos que, que hemos seguido anteriormente. que Tenía que crear, eh, tenía que entrar en el sistema y darle a la activación de recuperación de la contraseña. No podemos, volver, podemos volver a, a simularlo Saliendo de aquí, imaginemos que este usuario ya está, ya lo hemos registrado, ya lo tenemos antes, pero imaginemos que nos encontramos en el punto anterior. Le podríamos dar a recuperar la contraseña, hacer que nos enviara el correo electrónico, nos enviaría un correo electrónico que ya ha llegado. Y de esta manera estableceríamos la contraseña para el usuario y ya podríamos entrar con él. Así sería como lo, como lo crearía el administrador de, del CPC. Y luego en cuanto al número de, de usuarios, pues en principio no hay una limitación. Es también un, un aspecto de, de coordinarse entre las personas de, de cada parte contratante, pues coordinarse las tareas y ver qué número de usuarios necesitan. Espero haber resuelto la pregunta. Sí, muchas gracias. Ahora me toca a mí. A ver, una recomendación general para todos. Carlos ya lo ha explicado bien. En la mayoría de los casos. Sobre todo en nuestras instituciones, la mayoría de este tipo de correos acaban bloqueados por el gestor de spam. Entonces, lo que hay que hacer es revisar. En la carpeta de spam, si les ha llegado ese correo del no reply, es que es la única manera de recibir esa invitación y poner en marcha todo el procedimiento, porque creo que a eso se debe la mayoría de las consultas que hemos recibido en esta materia. Luego. A lo largo del día, a ver si es posible que todos y todas se registren. Tenemos una tabla que vamos a intentar compartir. Carlos, ¿nos podrías mostrar esa tabla? Figura en la nube, en el on-cloud. Sí, es la, la misma estructura de directorios que he enseñado antes, Carlos. Y esta... Uh, data. Data. Esta es la lista de administradores y oficiales de CPCs registrados a día de hoy y que ya están usando el sistema, es decir, registrados y con la contraseña activada para utilizarla. De Argelia a Costa Rica. Lo dejamos ahí. Creo que tenemos unos 20 y algo CPCs, 20 y pico, eh, con distintos roles y pueden apreciar que hay varios CPCs eh, con más de un administrador, Japón 4, por ejemplo, Mauritania 2, eh, no tiene oficiales y, como dijo Carlos, un administrador puede crear oficiales de CPC de su propio país, pero los oficiales no lo pueden hacer. Y eso es algo a lo que vamos a, a pasar ahora para explorar esto desde las distintas perspectivas. Pero bueno, esto para ir respondiendo las preguntas que pueda haber. Eh, si tienen alguna duda, lo mandan a la dirección de general, y a ver si se pueden manejar para registrarse como, como se ha explicado durante las ponencias. Eh, ruego paciencia, vamos a hacer lo posible para que todo el mundo se pueda registrar. Gracias, Carlos. Creo que no hay más solicitudes de palabra, o sí, una. Manolo, nuestro compañero. Sí, quería recordar una cosa, es que podéis crear todos los usuarios que queráis para vuestra CPC, pero nunca se pueden borrar ninguno. Lo único que podéis hacer es desactivarlos para que no puedan entrar al sistema. Vale, simplemente eso. Gracias Manolo, sí, es Gracias. una cosa que, que he olvidado de comentar efectivamente. En el menú de los usuarios se puede posteriormente desactivar este usuario. Por ejemplo, ya no queremos, no, por la razón que sea, y se, puede, se puede desactivar el, el usuario, tanto aquí como en este otro botón. Gracias, Manolo. Bien, pues eh, si no hay más preguntas, ya... Eh, paso la palabra a Carlos para que para explicar todo este tema de los roles y, y los okay. detalles de los usuarios. Ok. Uh, gracias Carlos. Uh, es así. Voy a entrar voy a hablar un poquito de, de, de cómo funciona uh, el, el sistema en términos de, de de so just move on to bueno, paso al inglés y pido disculpas. Voy a intentar compartir pantalla. Bien. Hay una solicitud de palabra. Costa de Marfil, adelante. Sí, gracias. En cuanto a esa tabla Excel que acaban de mostrarnos, veo que los administradores y los usuarios ya están definidos. Significa eso que de oficio tienen un código de acceso y si figuras como administrador, aún así te tiene que mandar el enlace para disponer luego de la contraseña, del código de acceso. Carlos, ¿quieres contestar o quién? Sí, bueno, sí. Uh, a ver, el, el tema es que la contraseña, claro, solo la... la Debe saber el, el propio usuario. De hecho, no la conoce nadie. O sea, es solamente el propio usuario. Por eso se tiene que activar el mecanismo de, de recordar contraseña, porque el único que tiene acceso a, a su contraseña es el, es el propio usuario. No, o sea, el administrador lo que hace es registrar, crear el usuario, pero es, el, es cada uno de los propios usuarios del sistema el que debe establecer su contraseña mediante el mecanismo de, de recordar contraseña. Y, y ese es el modo porque principalmente para, para proteger, vamos, que, que, que solo el usuario es el encargado de, de conocer su contraseña, solo él y nada más que él. Ok. ¿So, Cotivar. Sí, sí, eh, entendido. Bien, pues también tenemos a Manuel Maestre que quería intervenir. Adelante. No, perdón, es que no había bajado la mano, ¿eh? perdón. Vale, pues nada. Pues voy a mostrar un poquito, a continuación de lo que acaba de decir también Carlos, voy a compartir pantalla para que entremos dentro del IOMS. Bien, aquí se puede ver el perfil. Eh, miro el perfil y ahora soy un administrador de CAD, muestra todos los privilegios que tengo yo y para corregir cosas. Hay muchísimas funcionalidades detrás de todo esto. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Vamos a mostrar a CAD que cada usuario tiene un conjunto de roles que le permiten hacer unas cosas u otras y el sistema va a responder en función de el rol que tenga que definido en ese momento ese usuario. Por ejemplo, aquí mi perfil. Yo soy un usuario administrativo, un administrador, perdón, usuario administrador de la Secretaría de ICAT. Esto es lo que tenemos todos los desarrolladores. Eh, luego tenemos a los cargos de ICAT y demás. aquí, Podemos navegar con el, un poco de la misma manera que en este menú, igual, aquí. Y este es eh, el cuadro de mando. Si, si veo aquí cuáles son los roles, son los que ha definido el grupo de trabajo online. Y yo, por ejemplo, ahora mismo tengo este rol. Y si quiero, y si quiero eh, lo tengo que salvar, tengo que guardar inmediatamente para que no se cambien el, las posibilidades que tengo yo de hacer cosas. Es decir, que en función del rol de cada usuario, van a cambiar las funcionalidades a las que uno tiene acceso. Ahora, por ejemplo, mi compañero Manuel va a cambiarme el rol. Y así se verá cómo también cambia lo que yo puedo hacer. Yo dentro de administración tengo un montón de cosas, ¿no? Ahora mismo tengo muchas funcionalidades del sistema, tengo acceso a todas ellas. Y ahora tengo aquí mi perfil. Y ahora, si se... Yo lo cambio, por ejemplo, a lo que es administrador de una CPC. Y mi colega os va a mostrar exactamente... Exactamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Le damos cinco segundos y al simplemente eh, actualizar un poco, la, eh, al refrescar, vemos que, me, que cambian todas las funcionalidades que tengo porque eh, como administrador de la Secretaría de ICA, tengo que poder hacer cualquier tipo de cambios y tengo acceso a todas las funcionalidades, salvo vamos unas muy muy, muy pequeñas limitaciones, y sin embargo, un uh, administrador de CPC puede hacer cualquier cosa que tenga que ver con su propia CPC, añadir nuevos cargos, nuevos administradores, registrarse en el registro de la CPC y eh, también acceso a toda la información disponible dentro del sistema IOMS. Eh, y esos son lo que son los uh, cargos de las CPC. Entonces, ahora yo le doy a actualizar. Le damos tiempo también a Manuel a que me cambie de perfil. Todavía no. Vamos a ver ahora. Ya está, ahora ya sí. Pues aquí ya soy administrador de una CPC. Ya no estoy en la Secretaría de ICAT. Yo soy solamente un administrador de una CPC, de la Unión Europea. La bandera o pabellón es Portugal. Mi perfil ha cambiado, así que voy a ver. Aquí en el cuadro de mando se ve que solamente tengo esas dos funcionalidades disponibles. Vengo aquí y lo único que puedo cambiar es lo que tiene que ver con mis usuarios y activar o desactivar a usuarios. Es decir, que al cambiarse, también se puede cambiar, por ejemplo, cambiarle el perfil a alguno, porque a lo mejor ya no va a trabajar para la Unión Europea. Y, bueno, puedo ver todos los demás elementos en cuanto a eh, solicitudes de datos. Eh, eso es lo que puedo hacer en cuanto a datos de cumplimiento, informe anual, por ejemplo. Y si vuelvo a cambiar a mi perfil, y le voy a dar otra vez cinco segundos aquí entre bastidores a, a mi compañero para que me cambie de, de perfil para poder ver otra perspectiva del sistema. Aquí, el sistema, eh, lo que queremos enseñar es que el sistema en base a los roles sabe distinguir qué funcionalidades tiene acceso un determinado usuario en función de su rol y de su perfil. Voy a volver a actualizar utilizando esta, este botón. Ahora, por ejemplo, soy un cargo eh, eh, común, digamos, o dentro de una CPC, con lo cual aquí ya lo ni, ni siquiera... Eh, puedo controlar la funcionalidad de usuarios. No puedo gestionar a los demás usuarios de mi CPC. Solo puedo enviar mis comentarios y ya está. Y esto es eh, lo que habíamos explicado. Tenemos, eh, sí, podemos interactuar. Eh, y sin, pero la única manera es enviar comentarios, que eso está disponible para todos los usuarios. Y es la mejor manera de comunicar eh, es decir, con un, un correo electrónico normal y este botón de aquí son la mejor manera de comunicarles a los desarrolladores cómo eh, pueden mejorar el sistema, cómo pueden ampliar eh, funcionalidades o, o formas de interactuar, cómo se pueden mejorar. En fin, estas son lo que hemos enseñado aquí: los distintos perfiles, funcionalidades que pueden tener los distintos eh, roles en función de sus perfiles. Y según si el sistema, digamos que por la tanto diferencia entre quien accede al sistema y, eh, se, y, y así se ven las distintas perspectivas. Y con esto, pues eh, no sé si hay preguntas sobre este tema. Ya han podido ver todas las distintas perspectivas, el cambio dinámico del propio sistema IOMS. No veo que nadie levante la mano. Alguien que me oriente, porque como no puedo verlo de las manitas, tampoco yo. No, nadie ha levantado la mano, ¿no? Ah, Gabón. Gabón, por favor. Gracias. Antes yo he hecho una pregunta, pero es que la respuesta no me ha terminado de convencer. En realidad, quería saber... ¿Cuál es el un poco en el sentido contrario de la presentación de Carlos de antes? Es decir, ¿Cómo se podría ir de, para pasar de ser un mero oficial, un mero cargo, a, a y luego convertirse, digamos, en administrador? ¿Se puede hacer? ¿O tiene que haber primero, antes de cambiar ese, ese rol, ese perfil, un intercambio de correos electrónicos? Cuando uno tiene bajos privilegios, nosotros no podemos, digamos, ascenderos o no podemos eh, promocionaros. Eso depende de vuestros superiores y eso hay que hacerlo por el procedimiento tradicional. O sea, primero, no podemos hacer autopromociones o autoascensos, eh, ni los podemos eh, permitir. Eh, si nosotros queremos que un usuario normal y corriente se pueda, pueda ascender, digamos, al cargo de a hacer un cargo, eh, a ser un administrador, perdón, eh, sí, hay que hacerlo eh, preguntando a la a, al oficial, por ejemplo, al oficial delegado de la de, de Gabón para ver si es verdad que, que se puede proceder a ese ascenso. Pero nosotros no lo podemos hacer directamente, no podemos permitir que eh, los autoascensos, pero sí podemos permitir que haya eh, descensos, por así decirlo. Si hay un, un administrador de una CPC que quiere rebajar su rol, eh, pues sí, lo puede autorrebajar, es decir, puede, puede autodescender, auto, eh, digamos, en el escalafón y, y convertirse en cargo, pero luego no va a poder hacer la inversa, no va a poder recuperarlo a no ser que sea a través de un intercambio oficial de correos electrónicos, claro y bueno pues estas son las cosas que tenemos por el momento añadiremos más en el futuro pero pero por el momento esto es lo que hay yo espero haberle aclarado ya un poco cómo funciona ha quedado claro David de Gabón sí sí perfectamente muy bien Hola, soy. Okay. ¿Qué tal? Hola, buenas. Mi nombre es Daciel y soy parte del equipo de IMS. Les vamos a mostrar ahora cómo funciona el módulo de ayuda que hemos desarrollado. Espero que se me escuche bien. Comentan si se puede ver la pantalla. Sí, gracias. Sí, sí, se... no no. Pues nada, vamos a mostrar el módulo de ayuda. Como bien había dicho Carlos al principio, aquí arriba en la barra superior del menú, podemos encontrar el icono de ayuda, el cual presionándolo, pues nos mostrará la ayuda del, del sistema. Esto es muy importante para vosotros porque con este módulo de ayuda, donde quiera que estéis, en cualquier parte de, de IOMS, pues vais a poder tener acceso a esta ayuda que os va a reflejar qué, qué se puede hacer en cada sección de qué de qué trata la sesión y las dudas más recurrentes también recalcar que eh, esta ayuda está, está bajo desarrollo bajo continuo desarrollo decir sí. ahora mismo tenemos una versión de ella y la iremos mejorando y iremos agregando cada vez más contenido para que sea más sencillo para ustedes que puedan encontrar todo lo que necesiten entonces, les explico un poco la funcionalidad si de si incide la ayuda. Sería, pues nada, por ejemplo, aquí estamos en el dashboard, que es la página principal, una vez el usuario está logueado. Si le damos al icono de ayuda, nos carga la ayuda y automáticamente nos abre la sección de dashboard. La ayuda aquí nos va explicando un poco de qué va esta sección, de, de cómo son las gráficas, qué es lo que está mostrando las gráficas. Y de nuevo recalcar que esto lo iremos mejorando y e iremos agregando cada vez más contenido. En, en el menú arriba de la ayuda, pues tenemos una serie de botones. Eh, comenzando de izquierda a derecha, pues tenemos una navegación simple en la que podemos ir al siguiente capítulo o al anterior. Simplemente presionándolo con un clic, pues podemos ir navegando por toda la ayuda. Igual funciona hacia atrás. Si, damos, si utilizamos el scroll, automáticamente también cambiará y te mostrará arriba la sección en la que te encuentras mirando actualmente. Más a la derecha del primer icono, que es el icono de color ¿Así? amarillo. Sí. Una, solamente que despedirte que hables un poco, intentes hablar un poco más despacio. Vale, ¿vale? para ayudar a nuestra situación. Sí. Eh, entonces, eh, comenzando de izquierda a derecha, ya habíamos hablado del icono de, navega de navegación. Entonces, el icono de color amarillo, si lo presionamos, también nos muestra una tabla de contenido. Que más o menos podemos aquí navegar por las diferentes sesiones de la ayuda de igual manera que como hacíamos anteriormente el siguiente icono nos permitirá imprimir dicha ayuda así como también guardarla en pdf si lo no, elegimos imprimir la impresión con la impresora o la podemos guardar en pdf vamos a hacer una prueba de guardarla si la guardamos pues aquí esta dirección y de esta manera también tenemos la ayuda. No sé si podéis ver mi manual, ¿no? Tenemos la ayuda mostrada en modo PDF. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Pues aquí, pues, por si quieren tener la ayuda guardada, pueden consultarla, por si les es más sencillo a ustedes revisar esto que no la, la ayuda automatizada. Volviendo a la MS, El siguiente icono nos permitirá abrir la ayuda, en una tengo otra pestaña. Y aquí podremos copiar el contenido de la ayuda si es necesario con, con control A, guardar un Word, lo que como estilo, es conveniente. Y bueno, el otro icono, como se quiere decir, es el de cerrar la ayuda. Tenemos un icono en la parte inferior que es como un ancla, que lo que hace es que si nos movemos dentro de la ayuda y lo presionamos, volvería a donde se ha abierto originalmente la ayuda. Es muy importante para no perder bueno, la referencia del usuario en dónde está. Y, y dónde abrió la ayuda. Si navegamos por las diferentes secciones de IOMS, por ejemplo, en Datos Riqués, pues sería lo mismo. Si abrimos la ayuda aquí, pues iría directamente a la sección de la ayuda que habla sobre Datos Riqués. Y también tenemos una serie de contenidos que iremos aquí mejorando continuamente. Eh, lo mismo para, para las otras partes de IOMS, todo sería igual constantemente por toda la plataforma. Entonces, el módulo de ayuda es sencillo, eh, creo que está fácil de usar y va a ser un, un soporte muy grande para ustedes que para su día a día dentro de la DBMS de y cualquier duda que tengan, pues ahí van a tener una ayuda referencial a, a su mano. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar algo y pues nada, yo responder. Muchas Gracias. Vale, pues. Eh, sí, gracias. Sí, sí, si no hay dudas, pues entonces, introduzco a mi compañero José que le va a explicar más de este no, mundo sí, de lío. No. Yo, yo tengo, Carlos. Uh, Dashiell, thank you. Thank you eh. Muchas gracias, Dashiell, por estar aquí con nosotros trabajando en este sistema, porque es eh, eh, eh, algún, una decisión muy importante acordada por el grupo hace más de un año. Ahora tenemos ya esta funcionalidad de ayuda eh, y lo más importante aquí es eh, que el contenido se puede publicar de diferentes maneras esta es una de las cosas más importantes de esta funcionalidad ah, una puntualización nada más todavía no hemos acabado lo que nosotros llamamos la versión 1 del manual, pero en cuanto lo tengamos, la vamos a enviar a traducir para tenerlas también en francés y en español. Ahora mismo eh, la tenemos solo en inglés, pero vamos, en cuanto la tengamos ultimada, de aquí a un par de semanas ya la vamos a tener eh, traducida también a los tres idiomas y lista, con lo cual... Lo, lo que queremos es que todo esté perfectamente preparado antes de que haya que empezar a cumplimentar el informe anual de este año. Esto es lo más importante. Y evidentemente la idea es eh, eh, poder ir aumentando funcionalidades y, y poner nuevas eh, eh, posibilidades para el sistema y cada vez que lo hagamos eh, tendremos que actualizar el manual. Y siempre sabremos eh, según la versión del manual con qué, a qué versión del IOMS está vinculada. Y con esto, Dashiel, te devuelvo la palabra. O le di la palabra a los delegados si quieren hacer alguna pregunta. No parece que haya nadie más que haya levantado la mano. ¿Qué okay, Dachel. Pues, pues nada, si no hay dudas, entonces os dejo con mi compañero José que vamos a explicar un poco más sobre los tableros principales de, de UMS. Muchas gracias. Eh, bueno, buenos días a todos. Eh, soy José, eh, como parte del equipo de IMS y soy la persona encargada de explicar las siguientes secciones que que vamos a tratar, que serían el tablero principal, las peticiones de datos y requisitos registrados en el sistema y el módulo de mensajes. Eh, voy a presentar la pantalla para que veamos todo esto. Eh, ¿Veis mi pantalla? Sí, perfectamente, José. Vale, pues eh, el primer punto que vamos a tratar es la sección que nos encontramos nada más en, en la aplicación, eh, la que hemos llamado el tablero principal, eh, en el que podemos visualizar cuatro tipos de gráficas, como vemos, de las que voy a hablar a continuación. Y además podemos ver que en la parte superior hay una barra de herramientas eh, con un botón actualizar para recuperar la información del sistema actualizada con la que se pintan los gráficos. Y también por cada, por cada gráfica tenemos un botón, un botón con, con el símbolo más para ampliar ese gráfico en pantalla. Eh, por ejemplo, si pincho en... En el botón de la lupa del primer gráfico, vemos que se maximiza en pantalla para que podamos verla más, más en detalle. Para volver al estado anterior y visualizar de nuevo todos los gráficos, eh, tendríamos que pulsar el, el icono de la, de la lupa con el símbolo menos que aparece en la parte derecha de la pantalla. Incluso volvemos a ver de nuevo todos los gráficos. Eh, bien, ahora vamos a explicar qué representa cada gráfico. La primera gráfica es una gráfica de barras verticales que indica el número total de requisitos existentes por, por tipo de petición y, y por año. El color rojo eh, se corresponde con los requisitos de cumplimiento y el azul se corresponde con las estadísticas, como se puede ver aquí en la ley. Eh, los datos que tenemos disponibles en el sistema ahora mismo son de 2018 en adelante hasta el año actual 2022. Si nos ponemos con el ratón encima de cada barra, podemos ver, por ejemplo, que para 2018 eh, hubo 116 requisitos para cumplimiento y 34 para estadística. Para 2019 hubo 121 de cumplimiento y 38 de estadísticas y así podemos ir viendo con todos los años, hasta por ejemplo el año actual, 2022, en los que tenemos 122 requisitos de cumplimiento y 47 de estadísticas. La segunda gráfica es una gráfica de barras horizontales eh, en la que se puede consultar por año el número de requisitos Existentes por tipo de petición de datos y grupo de eh, Y Al igual que la gráfica anterior, el color rojo se corresponde con los requisitos de cumplimiento y el azul con los requisitos de estadística. E igualmente, los datos que tenemos disponibles en, en el sistema eh, son de 2018 en, en adelante. Eh, también a primera vista eh, Vemos que solo podemos visualizar los datos de 2018. Pero si hacemos el scroll hacia abajo, eh, podemos consultar el resto de años. Como, como podéis ver en pantalla. Hasta 2022, que sería el año actual. Podemos observar, por ejemplo, que, que para 2022... Eh, Sí, para 2022 eh, hubo 41 requisitos de cumplimiento y 13 de estadísticas para el grupo de especies general y 33 requisitos de cumplimiento y 8 de estadísticas para el grupo de atún rojo. Y así podríamos ver sucesivamente eh, la cantidad de requisitos para todos los grupos de especies desde la categoría general eh, hasta la categoría de, de atún blanco es el último en orden de aparición por, por cada año. Vale, seguimos. Y la tercera gráfica es una gráfica de barras verticales eh, que refleja el tanto por ciento de requisitos completados, pendientes y no aplicables por año de petición de datos. El color verde se corresponde con el porcentaje de requisitos completados. El rojo... Eh, los requisitos que no han sido completados aún, y el, green, y el gris eh, son los requisitos no aplicables para ese. Eh, como hemos, ya, eh, hemos comentado ya en alguna reunión pasada, no disponemos aún de los datos cargados de 2018 y 2019, pero sí disponemos de los datos de 2020 y 2015 como se puede apreciar. Y para 2022 eh, hemos hecho una limpieza de los requisitos para aplicar de forma más adecuada a este curso, pero no os preocupéis que estos datos eh, se restaurarán de nuevo una vez lo hayamos acabado el curso. Eh, si, por ejemplo, eh, vamos a 2021, que es el año que, que más requisitos se completaron, podemos ver que para cumplimiento hay un 97,31% de completados el resto 2,69 están aún pendientes y hubo un 65,47% de los requisitos que no aplicaban a esa petición y, y hace año. para estadísticas de, de forma similar eh, se completaron un total de un 95,39% de requisitos el resto que fue el 41, por, eh, perdón, el 4,61% están pendientes y el 50,72% de requisitos no, no aplicaban para Para 2022, como aún no hay datos rellenados en el informe anual, eh, aún vemos que todos los requisitos están pendientes. E. Más adelante, cuando rellenemos datos en informe anual, que... Eh, que era mi compañero Manuel, veremos que subirá el porcentaje de requisitos completados si volvemos a esta sección y consultamos el, eh, esta gráfica. Y la cuarta y última gráfica eh, es una gráfica de barras eh, horizontales que representa el porcentaje de petición... Uy, disculpad que eh, me ha caducado la sección. Disculpa que me calculas así. Eh, como decía, eh, la cuarta gráfica es una gráfica de barras horizontales que representa el porcentaje de peticiones de, data, de datos completadas en, en el año actual 2022 por cada organización. Es decir, este, esta gráfica es, de, como digo, del, del año 2022. Siempre corresponde con el año actual en el que nos encontremos. El color verde se corresponde con el porcentaje de, de las peticiones completadas y el rojo con, la, con las no completadas. Y como he dicho antes, como aún no hay datos de 2022, eh, todas las peticiones de este año eh, están como pendientes. Pero, como he dicho, esto cambiará a la medida que rellenemos datos en, en el informe anual. Y con esta última ya hemos completado la explicación de, de esta sección. Si tenéis alguna cuestión sobre esto. Eh, so, ¿No hay? Uh, ¿José? Sí. Vale, es Carlos. Vale. Uh, I've, I've... Sí, he levantado la mano, perdona. Solo para completar un poquito. Ya hay algunas CPCs que han completado parte de la información, Belice y otras, como decías. Creo que también Túnez, eh, que ya lo han completado y esto esta mañana lo hemos estado actualizando una horita antes de empezar este curso de formación. Y entonces ahora podemos hacer lo que queramos con el sistema durante este curso, pero después eh, lo que vamos a hacer es eh, poner aquí ya la versión más reciente pero vamos que no no quepa duda eh, de que no va a pasar nada lo que no queremos es que nadie piense que vamos a perder datos y tampoco queremos que haya ningún tipo de accidentes o incidencias durante esta mañana es decir que no he, hemos hecho un backup eh, a lo largo de, de los datos que ya se han completado y de los eh, para que después cuando hagamos el el reseteo de todo el sistema, pues eh, no, no haya ningún problema. O sea que cuando acabemos con el curso de, de hoy, vamos a utilizar nuestra copia de backup para después poder poner las cosas bien. Hay ah, otra cosita. Eh, todos estos, estos cuadros de mandos, todas estas gráficas. También. Eh, van a ir eh, mejorándose con el tiempo. Estos son los, los tipos de datos de que disponemos, pero luego, más adelante, vamos a ir incluyendo para determinados módulos eh, o nuevas eh, gráficas o, eh, y cambiaremos los elementos de sus respectivos cuadros de mando. Según vayan aumentando el número de funcionalidades, de, de funcionalidades del sistema, también actualizaremos los cuadros de mandos de los distintos módulos. O sea, te devuelvo la palabra, a José, otra vez. Por creo que nadie más ha pedido la palabra, así que te devuelvo la palabra a ti. Eh, cuando quieras. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Pues si no hay ninguna duda, vamos a, a pasar a explicar el siguiente punto, que es eh, peticiones de datos y, y requisitos. Eh, como podemos ver en el menú lateral, para acceder a peticiones de datos hay una opción que aparece en segundo lugar. Si pulsamos sobre ella, a su vez podemos ver que tenemos tres subsecciones, que son peticiones de datos, eh, peticiones de datos por organización y requisitos. Voy a empezar explicando la primera, que es peticiones de datos. Vale, pues en esta sección, esta sección contiene la lista de peticiones de datos registradas en el sistema por ICAT. Eh, por cada solicitud de, de datos podemos ver el código definido por ICAT, eh, el nombre de la misma, eh, traducida al idioma seleccionado por el usuario. Yo como ara, ahora mismo estoy en inglés, pues salen eh, los nombres de las peticiones de datos en eh, a continuación podemos ver que también aparece su fecha límite, eh, la fecha de caducidad de la misma, el año que corresponde y el tipo de solicitud que pueden ser de, de cumplimiento o estadística. Mirando un poco más arriba, también podemos ver que en, en la leyenda vemos que las peticiones de datos activas, eh, es decir, aquellas cuya fecha de caducidad no ha llegado, se pintan en color verde, que ahora mismo corre, corresponden con las peticiones de datos de, del año actual. Y las inactivas o caducadas con un fondo color rojo, que serían el resto de peticiones de datos del resto de año. Como, como ya eh, pasó su fecha de caducidad, pues eh, están en rojo para indicar que están inactivas. Eh, también por cada solicitud de datos podemos ver una flechita a la izquierda para desplegar eh, los detalles referentes a, a las organizaciones asignadas que, que tienen que cumplir esa petición de datos y los requisitos que forman parte de, de esto. Aquí como podemos ver están todas las organizaciones que deberían cumplir, esta, deberían cumplir con esta petición de datos. Y más abajo vemos lo, los requisitos asignados a, a esa petición de datos que, que hay que cumplir. Eh, tanto para las, las organizaciones como los requisitos eh, disponemos de un buscador, como vemos aquí. Y aquí. Eh, que sirve para filtrar por la organización o requisito que no nos interese. Eh, por ejemplo, si quiero buscar aquí... Eh, no sé Guatemala, pues se filtra por podemos comprobar que Guatemala está asignada a esa petición de datos y lo mismo con, con los requisitos. Eh, yo puedo filtrar aquí, por ejemplo, por, una, por un requisito de atún rojo. Entonces, por ejemplo, vemos que me filtra correctamente. Y así recuperamos la información que nos interesa en ese momento. Eh, en esta sección también podemos eh, visualizar una barra de tareas para mostrar, por ejemplo, los filtros de la tabla. Pero no, no voy a entrar a explicarla de nuevo porque ya explicó mi compañero Carlos Mayor de, para el caso de los usuarios y es eh, exactamente igual que, que, que en ese caso. Y en esta sección creo que no tengo nada más que decir, si tenéis alguna duda. Creo que no hay preguntas, José. No hay preguntas, muy bien, pues continuamos con, con, el siguiente, con la siguiente subsección de, de esta sección que sería eh, peticiones de datos por organización. Si pulsamos, vale, pues esta sección contiene igualmente la lista de peticiones de datos, pero agrupadas por, por organización para, eh, para los distintos años. Podemos ver, aquí. Podemos ver para eh, por cada organización. Eh, las peticiones de datos asignadas a asignadas de cumplimiento y estadísticas, el, nombre, el código y el nombre de las mismas, eh, traducido al idioma actual, en el caso en inglés, al inglés, eh, la fecha límite para presentar de la petición de datos y la fecha de caducidad de esto. También hay otra columna para indicar eh, con, un, con una cajita si la petición de datos está activo o no. Y en la última columna eh, de la tabla se puede ver el total de requisitos de, de la petición de datos, eh, los completados y los no aplicables. Y al igual que en la sección anterior, eh, tenemos una barra de herramientas para mostrar los filtros, exportar y y recargar la información del nuevo. Eh, además, en esta sección podemos filtrar por el año que nos interesaría. Por ejemplo, aquí no hay mucha información referente a la columna de, de estado, ni que se muestran en total y completados los no aplicables. Pero si elijo 2021, sí que podemos ver aquí más información referente a, a la cantidad de requisitos completados y no aplicables que hubo para ese año y esa adquisición de datos. Y con esto creo que, que ya he cubierto todo lo que quería decir de, de este punto. ¿Tenéis alguna duda de, de aquí? José? Sí. ¿Can, can you, ¿Puedes... Eh, mostrar eh, los filtros eh, para, que, ah, para que veamos que se puede. Sí, es, es que no he entrar, como he dicho, en la otra. So, en para la ver esa funcionalidad, que todos tienen filtros. Sí, o sea, sí ahí todo... podemos hacer un filtro combinado. Exactamente, esos. podemos filtrar aquí por. Por, pues, eh, por organización. Eh, en el primer filtro de, de organización salen las, eh, las filas agrupadas. Y para el resto de, de filtros, eh, por ejemplo, si quiero filtrar por, por la circular 0, aparecen. o estadísticas, aparece, o, o. Sí, por ejemplo, eh, esos, esa esos. petición de datos. Ya aparecerían lo, eh, las columnas desagrupadas. y un elemento muy importante del que acabas de hablar. Acabamos de ver el 2021. En la última columna, la de Estado, de los elementos del informe anual, vemos 119, 119 y 71. Lo cual significa, los primeros, las primeras dos cifras, si son las mismas, es que todo sea cumplido Incluidas las no aplicables. Ese es un elemento muy importante porque esta cifra refleja el número de elementos del informe anual relativos a la ordenación. Y luego en la otra línea, 42, 42 si pones eh, 0,75 en el filtro, eh, filtras, si filtras, por 7,25. Prueba a filtrar, 725. Figura en primer lugar, 119, que es el total. Todos los países deberían de tener también en la segunda cifra el mismo número, es decir, que hayan completado todo. Es una manera de comprobar que hayan cumplido al 100% los requisitos respecto del informe anual tal y como se detallan en esa circular. Gracias. No vemos que haya solicitudes de palabra. Y recomendación. Todos los registrados tienen acceso a este tipo de de funcionalidades o sea lo que se ha visto aquí esa información genérica resumida eh, yo invito a todos a que prueben a ver cómo se manejan que trasteen un poco porque es la manera de ir haciéndose con, con el sistema muchas gracias José adelante muchas gracias pues voy a Voy a el último punto de, de esta sección, que es eh, requisitos. A ver si carga. Pues esta sección contiene todos los requisitos que se pueden asignar o están asignados a las diferentes definiciones de datos. Eh, para cada requisito podemos consultar su código eh, establecido en ICAT, eh, el año, el nombre de, de ese requisito, la fecha límite, el formato de, de ese requisito, el grupo de especies, puede ser general de atún rojo, atún de, de blanco, etc. Y el tipo, de, el tipo de petición de datos, que puede ser de cumplimiento o estadística y además en la última columna vemos un campo eh, obligatorio para indicar si es obligatorio dar respuesta a este requisito es decir si, si está marcado como obligatorio cuando estemos rellenando, estemos rellenando el informe anual y haciendo referencia a este requisito no podemos indicar que sea no aplicable sino que tenemos que dar una respuesta a. a a este requisito obligatorio. Eh, además, por cada requisito, el usuario puede consultar las regulaciones asociadas y las respuestas estándar facilitadas para ese requisito a lo largo de los años. Para eso, tenemos que pulsar la flecha que aparece en la primera columna y aquí vemos las regulaciones asociadas al requisito. Vemos que este, por ejemplo, no, no tiene respuestas eh, estándar. Pero ahora filtraré para que veáis alguno que sí que tiene respuestas estándar asociadas. Y al igual que en el caso anterior, eh, estas regulaciones y respuestas estándar asociadas tienen una caja para filtrar eh, por la regulación y respuestas estándar que, que nos interesa. Voy a filtrar para que veáis eh, un requisito con respuestas estándar comprimir el menú para que se vea mejor vale pues si filtramos por el, el requisito general 3 de cumplimiento podemos ver que tiene una respuesta estómica. y Igualmente, eh, el resto de botones hacen lo mismo que en el, en el resto de secciones explicadas. Podemos exportar y, y recargar de nuevo la información eh, almacenada del sistema para recuperarla en, en tiempo real. Eh, también sería interesante hablar, voy a quitar aquí el filtro, también es interesante eh, hablar de esta columna de la tabla que es eh, el tipo de, de requisitos que, en los que podemos eh, dividir y filtrar por los requisitos de estadísticas si solo nos interesa ver los requisitos de estadística o filtrar por los requisitos de cumplimiento. Por ejemplo, si yo pongo aquí eh, Management, ahora mismo en la tabla solo me mostraría los requisitos de cumplimiento, que son los que me interesan. Y a la hora de, de exportar, por ejemplo, de, de exportar los datos en cualquier formato, solo me exportarían lo, los requisitos asociados a, a cumplimiento. Y esto aplicaría también, o sea, la exportación de, de los requisitos aplicaría también para el, el resto de filtros. Si yo en el filtro indico que me exporte los de cumplimiento, pero solo los de 2022, podemos ver que aquí se, se muestran los de 2022 y hay de cumplimiento y a la hora de exportarlo sería de igual, de igual manera. Y creo que no me dejo ya nada desde de esta sección. Si tenéis alguna duda. You, Jose. Uh, I will just... Gracias, José. En cuanto a estos requisitos, la lista de requisitos de datos se va a incluir en el sistema a principios de cada año. Eh, no hay que preocuparse por esto. Esto es algo que hace la secretaría siempre. Una vez que las reglamentaciones, resoluciones, recomendaciones han sido aprobadas en la reunión anual de la comisión, eh, se vierten esas comunicaciones en requisitos de datos. Es algo que venimos haciendo siempre, normalmente en torno a febrero o marzo, habitualmente. Eso, eso sigue su curso. No, no hay más solicitudes de palabra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay más. Solicitudes de palabra, José. Eh, vale, pues eh, si no hay más, si no hay dudas o solicitudes de palabra, voy a proceder a explicar el último punto que tenía asignado en la agenda, que es el módulo de, de mensajes. Eh, para acceder a este módulo podemos ver una opción en el, en el menú lateral que se llama. Eh, mensajes y si pulsamos ahí vemos que este módulo consta de, de dos grandes secciones eh, la bandeja de entrada salida para poder consultar y crear mensajes sobre los hilos existentes en, en los que el usuario está involucrado y la sección de nuevo hilo que como el propio nombre indica eh, incluye la funcionalidad necesaria para crear un, un nuevo hilo Para mostrar la funcionalidad de este módulo vamos a crear primero un, un nuevo hilo ya que actualmente no disponemos de, de ningún hilo creado previamente. Así que para poder acceder a esta sección eh, podemos hacerlo desde, desde este botoncito de aquí o desde el menú lateral, incluso entrando en, en la sección de bandeja de entrada. Podemos ver que hay una barra de herramientas en la que existe una opción de nuevo hilo. E incluso tenemos un botón flotante que se comprime cuando hacemos scroll, como vemos aquí, que también nos permite el acceso a, a la sección de crear un nuevo hilo. Yo voy a acceder desde, desde este botón flotante. Mismo. Bien. Eh, una vez que hemos accedido a esta sección, eh, para crear un libro tenemos que informar de eh, los, los nuevos campos. Eh, decir que los campos que están eh, indicados con un asterisco, que son asunto, usuarios y mensajes, son campos obligatorios a, a la hora de la creación de un Si pulso sobre el botón eh, enviar para validar el formulario, Podéis ver que además me indica que es necesario informar estos campos para, para completar el formulario con esto. Entonces, eh, vamos a ir rellenando los, los campos que son necesarios para crear el, el, el nuevo libro. Eh, voy a poner un asunto de ejemplo, por ejemplo, test-subject. Lo siguiente que vemos son los campos opcionales de petición de datos a, a la que se puede referir el hilo y el requisito de la petición de datos. Como digo, estos campos son opcionales y, y no son obligatorios para crear un, un nuevo hilo. Si elegimos una petición de datos, eh, podremos elegir el requisito al que se refiere, pero tampoco es obligatorio seleccionarlo una vez elegido la petición de datos. Eh, yo, por ejemplo, voy a seleccionar eh, la petición de datos 614 barra 2019 para que podamos ver que luego se visualiza en, en la información del lo creado. Pero, como veis, y marca el, el, el verde, no es necesario elegir el, el, requer, el requisito asignado a esta petición de datos. Lo siguiente que debemos informar es el rango de usuarios al que va dirigido el, el hilo, que puede ser eh, todos los usuarios del de sistema IMS, solo los usuarios administradores o un determinado número de usuarios, que es eh, la opción elegida por defecto. Eh, para seleccionar los usuarios a, a los que queremos dirigir el hilo, eh, además tendremos que desplegar el campo desplegable de usuarios, como veis aquí. Y aquí, una vez desplegado, veremos una lista con todos los usuarios que forman parte del sistema IOMS. Eh, también eh, pulsando encima de buscar usuarios, vemos que eh, podemos aplicar un filtro para buscar por el, el usuario que nos interesa. Por ejemplo, yo voy a filtrar, si filtro por IOMS, vemos que nos salen tres usuarios con, con nombres de S Yo para hacer la prueba voy Así. a seleccionar, por ejemplo, el usuario IOMS, eh, el usuario de Jessica Kerwin y el usuario de, por ejemplo, Irodite Inmobil. Eh, no os preocupéis porque esto, como, como digo, es un... Es un hilo de ejemplo y después lo borraremos para que no para que no esté ahí con la información necesaria que, necesaria que no que nos vale de nada. Y vale, una vez seleccionado todos los usuarios, el último campo que, que queda por rellenar es el mensaje de, del hilo. Con los detalles más específicos acerca de, de nuestro Yo, por ejemplo, voy a... a Introducir el texto, test message, on, create, place. Y vale, una vez rellenado todo lo anterior, solo tenemos que pulsar el botón enviar para crear el nuevo hilo. Si pulsamos el botón, eh, listo, ya tenemos nuestro primer hilo creado. Eh, como hemos comentado anteriormente, para consultar y poder enviar mensajes sobre un hilo existente, es necesario acceder eh, a la sección mensajes, bandeja de entrada, como veis aquí en la ruta. Eh, si, lo, también decir que si los usuarios que seleccionan previamente cuando creen el hilo entrasen a, al sistema y, y entrasen a su vez a, a su bandeja de entrada, podrían ver el hilo como el hilo que he creado antes. O sea, podrían ver esta tarjeta en su bandeja. Eh, antes de seguir con la explicación de la tarjeta del hilo, eh, que vemos a la derecha, voy a explicar primero la información contenida en la barra de herramientas que aparece a, a la izquierda. Aquí podemos encontrar cuatro botones. El, el botón eh, nuevo hilo que que es justamente la funcionalidad que acabamos de explicar para crear un nuevo hilo. El botón mostrar filtros, en los que podemos mostrar los filtros del usuario eh, por no leídos, e incluso por un texto en concreto contenido en el hilo y en sus mensajes anidados. También vemos el botón actualizar, que se utiliza para refrescar de nuevo los hilos en los que está involucrado el usuario. Y por último, en esta barra de herramientas vemos eh, un botón ordenar por. Si pulsamos sobre este botón, nos aparece un, una ventana emergente en la que podemos ordenar por los campos eh, asunto, fecha de creación del hilo, fecha de actualización del hilo, eh, nombre del usuario emisor del hilo y por la organización del usuario que quería eh, la ordenación solo se puede hacer por uno de estos campos. Eh, y se puede hacer de manera ascendente, pulsando el botón eh, de la flecha hacia arriba. Como veis aquí, ahora en este caso filtraría por eh, por asunto en, en orden alfabético ascendente. O descendente, pulsando el botón eh, de la flecha hacia abajo. Como he dicho, solo se puede seleccionar un filtro largo. Si yo eh, filtro, por ejemplo, por organización, vemos que se quitan los, los filtros anteriores. Y para eliminar la, la ordenación seleccionada, basta con pulsar de nuevo el botón que, que tenemos seleccionado. Ahora mismo se ha quitado el criterio de ordenación y ahora mismo no estaría como en el estado inicial sin ningún criterio de ordenación en, a la hora de mostrarlo. bien hasta aquí en cuanto a la funcionalidad de la barra de herramientas de la sección de bandeja de entrada salida como dije anteriormente a la derecha podemos ver que aparece el hilo el hilo anteriormente creado vamos a proceder a aplicar con detalle toda toda esta información sí sí estamos voy a three Estamos a tres minutos de la pausa del almuerzo. ¿Crees que puedes tratar lo que tienes que tratar en estos tres minutos que quedan o hacemos la pausa y luego vuelves sobre el tema después? Porque hay que hacer una pausa de 30 minutos. Necesitaría al menos entre 5 o 10 minutos más okay. para explicar eh, los detalles de el cómo crear un, un nuevo mensaje. Okay. Entre 5 so, o 10 minutos más. perfecto so, we'll Bueno, entonces volveremos al tema de los mensajes, que es importante eh, porque es eh, la herramienta para que puedan comunicarse entre todos los usuarios de eh, y OMS. Manuel ha pedido la palabra, vamos a dársela y luego ya hacemos esta pausa de media hora para el almuerzo y luego reanudamos. Manuel, adelante. Sí, solo quería comentar que habéis visto que José tiene a toda la lista de usuarios como posibles destinatarios. Eso es porque José es administrador del sistema. Eh, los usuarios de una CPC solo pueden comunicarse con los usuarios de su misma CPC y con los administradores, o sea, con nosotros. Además, los usuarios administradores de la CPC pueden comunicarse con los otros administradores de CPC para consultar dudas y cosas así. Nada, solo, solo era eso por si... Había inducido a error ver toda la lista completa de usuarios en, en, el, en lo que ha enseñado José. Nada, Gracias. Sí, es cierto, ¿no? eh, Como estoy con el usuario y con el rol administrador, eh, no he caído en ese lado, pero claro, no vamos a poder explicar la vista desde de este, de la perspectiva de, de un rol CPC, porque no, no disponemos de, de tiempo. Pero gracias por recordarlo. Ok. Gracias, hermano. Thank you. Uh, gracias, José. Entonces, volveremos sobre este tema después de, la, después de la pausa del almuerzo. Y en punto, en hora exactamente, para que todo el mundo se pueda tomar un descansito, porque... No ha sido poca cosa, ¿eh? Eh, pero bueno, suele ser lo habitual eh, en esta primera parte y después de esta media hora eh, esperemos que eh, los usuarios puedan familiarizarse con esta forma de crear un hilo que nos acaban de explicar. Con esto podemos pasar a la pausa para el almuerzo, ¿verdad, Manel? ¿O quieres decir algo antes? No, nada especial. Solamente que la pausa es de 30 minutos, dice el secretario ejecutivo. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos a las dos y media.